Mira que yo no soy exquisita ni mucho menos. Estamos en el restaurante Cantalejo, en la calle Boreo de Madrid. Y estamos a punto de preparar el test Tango para ver si esta comida vale la pena o no. Yo he pedido un entrecot y María ha pedido una hamburguesa. Carne y ahora sacado, vamos a coger de a, a mí, nuestro perro Tango para que haga el test. Tango, ven aquí Tango. Dale, dale tú de la hamburguesa primero, mira, dale la hamburguesa. mira Tango. No quiere el trozo de hamburguesa, vamos a ver el entrecot. Ah, el entrecot sí se lo come. Dale la hamburguesa otra vez, a ver. Toma. Joder. Pues ahí la tenemos. Muy la, la hamburguesa especial es muy especial porque no se la come Tango. No pienso comérmela yo tampoco, creo. Aprobado por tango, el entrecot. Sí, si no se lo hago antes. Hamburguesa, mmm, no sabemos de dónde vienes. Patatita. Pues nada, comida. ya sabéis, en el restaurante de Andalejo, en mi perro no se sé come la hamburguesa.